Thank mm -hmm. you. Buenas noches, disculpad, bueno, aparte de la media hora que se haya estado avisada, ¿no? Pero hemos tenido ahí 10 minutos que, que el ordenador de julio se está actualizando infinitamente. Sí. <ríe> Esto siempre pasa, cuando más prisa tienes es cuando Windows aprovecha para instalar actualizaciones. <ríe> siempre, siempre. Pues sí, sí, sí. Muy Lo buenas noches a todos. Bienvenidos a la hora virtual, como estáis viendo ya de primera... No está Oscar hoy y lo avisamos el otro día que después de ese review de PlayStation VR 2, pues necesitaba unas vacaciones Y, y no va a estar hoy y, y la semana que viene tampoco, lo digo por los directos que haremos entre semana Pero oye, aquí seguimos al pie del cañón, muy buenas noches Gaby, ¿qué tal estás? No mientas que lo que está Oscar es jugando con la PlayStation VR 2 como un loco O sea... O sea... Sí, sí Vamos tiene pinta, tiene pinta. Se está fumando la hora virtual para darle ahí al Horizon Call of the Mountain. Y a qué tal, Julio? ¿Tienes simple o qué? Ya sabes, por lo eh, del ¿Cómo, cómo? <risa> ah, bueno, sí, hombre. Ansia, que sí, si tengo sitio. hype, madre sí. mía. Un, pues, eh, eh, a, totalmente, o sea, yo. Estoy deseando que me llegue ya el, el PSVR2, que encima se me ocurrió mirar eh, en la reserva que tenía en Amazon y me pone que me va a llegar el mes que viene, no este mes. Creo que Así como muy debería mal. ser, como debería muy ser, a los que la pedisteis por Amazon os debería llegar en marzo, porque Amazon no aceptó <ríe> reservas hasta, no sé, hasta finales de noviembre. No el día 15 como en otros sitios, pero bueno no, La tendréis mm. todos el día 22 seguro O antes, incluso alguno Alguno, al, pues alguno me, dice que me la tiene pone el 10 de marzo. Eh. de pone Acuérdate que con Pico 4 hubo Y cosas, que no, no lo digo al principio mm, ¿no? que hubo como... con, con Pico 4 Con Reverge 2 okay. No será el primer visor que sí, no llega es El día que está anunciado <risa> <risa> ver, Bueno, ya hay gente que la ha llegado Adams antes de... ah. En teoría bueno, bueno, bueno, venga, que hoy hay mucho que contar y nos va a dar aquí la medianoche Yo ya he venido preparado, o sea que no, no pasa nada ¿Tú has, venido ya, ¿Has venido ya con PDFs? No, no, que he venido ya cenado, o sea que no tengo prisa no. Bueno, pues, pues como siempre hacemos, vamos a empezar con los titulares Y hoy tenemos los titulares, con un extra nada más Porque ya o sea, sabéis, Oscar es nuestro nuestro hombre que nos trae esas cosas sorprendentes o no tan sorprendentes pero hoy nos ceñimos un poco más a, al guión en sí al guión oh. pues empezamos por los titulares de hardware con una sorpresa al comienzo de la semana que fue que Big screen presentó el visor compacto billón del que hablaremos más adelante ¿Eh? uh -huh. Otra sorpresa fue que PlayStation desmontó los mandos Sense y el visor de PlayStation VR2 en un vídeo, igual que hizo con la consola con PlayStation 5, así que parece que Sony se ha tomado en serio esto de promocionar el nuevo visor que estaba ahí un poco como que sí que no, pues un vídeo de desmontaje de, de tanto de los mandos como del propio visor de estos que es porno para los que nos gusta ver las tripas de los aparatos. Sí, sí de hecho bastante, os, bastante. Oscar utilizó imágenes de, de estos vídeos para ilustrar luego la, el análisis, que vino bien que lo hicieran antes y no después, ¿no? Pero sí... sí, la, sí. El... sí. Mm -hmm. Sobre todo para saber Pero cómo montarlo después. Bueno, en titulares de software tenemos que los visores eh, pico ya son 100% compatibles con OPIS, con, con el estándar, con, eh, con OPIS, con OPIS, Open XR. Ya lo eran, ya lo eran, pero ahora digamos que son 100%. Antes lo serían al 98, al 99, al 97, ahora son al 100%. Sí, porque eh, había, lo voy a facilitar, pues, los los había ports, ports en, de este Doctor de, de, de Beef ya, ¿no? De, en pico antes. Sí, que, había, en... había... Sí, sí. ¿Eh? Pues bueno, pues lo han hecho sí. oficial ahora, con declaraciones tanto de, del consorcio de OpenXR como de responsables de, de Picop. En software también tenemos un pues bueno, un documental, ocho episodios de Oceanía VR, ¿eh? para verlos en Meta Tv, que sí que merecen la pena vernos, y no como el concierto de J. Balvin que me acabo de tragar yo esta tarde que no está en titulares, pero ya os digo yo que no merece la pena. Eso no es un vídeo inmersivo, ni un concierto inmersivo, ni es VR. Es un puñetero vídeo, 180 grados. En cambio, este de Oceanía, VR, está muy, muy bien. Si os gustó, por ejemplo, el de, de Soloist, el del escalador, este está está muy bien, tiene mucha calidad. Pero qué diferencia hay, este no si es 180 también, ¿o no? sí. okay. Pues porque este se ve inmersivo, se ve en VR, se ve en 3D. El concepto de Balvin es como si lo ves en una pantalla plana, no tiene más. Vale, vale, no, por ¿Se eso que... es, estereoscópico y el otro era bidimensional. Eso es. Eso es. Mm. Eso es. Es que si no tiene 3D, pues, pues, es que no. O sea, el típico vídeo, antes mm. era el típico vídeo 360 plano, pues, pues bueno, 180, pues Pues, pues, pues sí, no, o sea, vamos, no, no, moderno, no merece la pena. En unos ¿Eh? pues este, este de Oceanía VR sí, hay ya tres episodios de los ocho que van a ser y son gratis. ¿eh? Bueno. Pues Otra noticia que de Habrá que verlo. software súper chula, sobre todo para los que nos gusta pintar, es que la aplicación de Vermilion, que salió el año pasado, que te permite pintar al, al óleo en VR, ahora se puede superponer con cualquier juego de Steam VR esto solo yeah. para la versión visores de PC de Steam VR no vale para Quest entonces puedes poner tu sí, caballete ahí en la terraza de, de Alex bueno. y ponerte a pintar es una pasada ¿Eh? no funciona todavía al 100% está en beta, pero es una cosa de estas que te deja con la boca abierta o sea, es un, es un overlay de Steam VR es, este sí, VR sí. permite dibujar Cosas encima de los juegos con, con un overlay y esto es lo que está usando Que aquí el artista Eres tú, ¿no, Gaby? Que hiciste la prueba, ¿no? Bueno, yo dejé los pinceles yo dejé los pinceles hace mucho tiempo Y esto en directo al final nunca lo hemos llegado a probar Porque yo dije que iba a dibujar, pues ya sabéis, lo típico Y me censurasteis y nunca Se emitió en entera <risa> Pero mira, mira que arte no, Mira, porque... mira arte Ahora, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver, a ver oh. <risa> Un círculo... ¿Este juego? ¿Este es, fall, este es Fallout? Es, sí, sí, no sí, ¿cuál es sí. este? Sí, Fallout, sí, es Fallout. 4, sí. Uh -huh. Pues eso. ¿Eh? La verdad es que es súper chulo. Luego hay que tener mano con los pinceles, claro. Pero sí, es como sí, llevar el cabinete, como llevar el caballete al, al mundo real, pero en este caso lo llevas a cualquier mundo virtual, pues hay a skin para pintar cordilleras nevadas o dragones. La verdad uh -huh. es que que mola, mola un montón, ¿eh? Sí, sí, sí no, está guay es Y para los que os guste la animación recordar que está en marcha el tercer, la tercera edición del Next Lab en este caso se llama Next Lab Generation 2023 y si vivís en Madrid o cerca, los días 3 y 4 de marzo hay un evento presencial con un montón de conferencias y podréis ver algunos de los trabajos de otras ediciones y eh, los pitch, las presentaciones de los de los proyectos que se han, que se han eh, digamos, apadrinado este año y saber los ganadores. ¿Eh? La entrada cuesta poquito, 3 euros o 4, que es más, 3 euros con 56. Y encima va para una ONG, simplemente es por organizar un poco el aforo que es, que es limitado. En la web, en real o virtual, tenéis los enlaces para... ...para poder reservar el, el ir al evento presencial que se celebra en, en Madrid. ¿Eh? Sí, como, <risa> como ellos dicen, Nestlab eh, lo que hace es llevar el proyecto de animación al siguiente nivel... ...aprendiendo herramientas innovadoras de VR o de motores de videojuegos o IA... Para, ...para aplicarlo en los proyectos de animación. Y como dicen, el objetivo es, pues eso, mejor introducir estas tecnologías disruptivas en la animación... ...en la producción audiovisual... Descubrir y apoyar talento, fortalecer el tejido empresarial, el emprendimiento digital, generar empleo joven, altamente cualificado y, y de calidad. Y como dicen, crear nuevos nichos de negocio y trabajo. Y eso que pone el foco en herramientas no, de VR, XR, junto a motores de render de videojuegos para el prototipado y producción de animación. Que como te dijimos la otra vez que hablamos de este evento, el año pasado acordaros que estuvo el director aquí hablando, que hicimos una entrevista con él y tal pues está, está bien que vaya increíble. por su tercera edición y que, y que haya ido a, a más y luego encima los los finalistas van al festival de Annecy, que es uno de los festivales más importantes del mundo de, de animación y si encima es animación pues con elementos VR perfecto y pues... pasamos a, a juegos a juegos, juegos que tenemos pues un montón así que hemos hecho selección eh, empezaremos sí, por el lo Tyler no con, con, con la base de, de, de residencia sí. Del Horizon Call of the Mountain. También se vio por primera vez eh, imágenes de, de Resident Evil Village, Village 8. Bueno, en pues, VR, que no ya se Ya había habíamos visto, ¿eh? pero hemos visto más y mejor. Más. Poco se ha visto de la versión para PlayStation VR2 de Walkabout Mini Golf. Simplemente, el el pues, peor trailer eso. de la historia, no lo sé, pero casi es. ¿eh? Bueno, hay... no es que es un trailer. <risas> es, es una forma de contar que va a llegar a PlayStation VR2, que es la única plataforma que faltaba porque nunca salió ni siquiera en PlayStation VR1. No sé, o que no, que, o que no tienen que... preparado no, la ya versión ya. de PlayStation VR2, ya han puesto de fondo así borroso para que no se note, porque mm. si no no lo entiendo. O sea, pon las imágenes del sí. juego que se vea bien, ¿no? O sea, no sé. Es que esto... Puede que las sí. imágenes del juego sean de quest y no sea la calidad gráfica que quieren, que esperan para PSVR, sí, pues, y han decidido claro. emborronarlo para que ya. no se note, efectivamente. Aunque es coming soon. Ah, pero bueno, el Zoom, ya sabéis. Sí, bueno, ya sabes que Coming soon puede ser tres años. ¿eh? Ah, seguro que sale este año, pero el Coming soon pff, en videojuegos puede ser de tres semanas a tres años. El Coming soon sí, ¿Otro de Valve puede juego? ser nunca. <risa> When it's done, como decía su día con el Duque Nogens. voy a callar. <risa> Me voy a callar. Otro juego para PlayStation VR 2 que pf, se presenta casi a uno por día es eh, C.S.M.A.S. VRS, que es un, bueno, una especie de juego de pádel de, de SEGA que se lanzó en 2001 para, para arcades, para recreativas, y que ahora va a tener una versión virtual para PlayStation VR 2. 22 años después. Bueno, nunca es tarde. ¿eh? Sí, sí. Coming soon. En febrero, eso, Cominsun. <risa> <risa> en febrero, que ya nos queda poco, van a seguir llegando juegos a, a, a Quest y otras plataformas. Por ejemplo, este es uno nuevo, Papaye Bang Bang, VR, que tiene así como mucho color, mucho jalapeño, mucho <risa> muchos disparos. Mucho que es disparar con un tirachinas. <risa> sí, sí, es disparar con un tirachinas, con un tiraviquet, desde posiciones, bueno, ya veis que se puede mover izquierda a derecha. Juego de bueno, juego de oleadas, de hordas De esos que... ¡Otro sí. juego de oleadas! Pues sí, otro juego de oleadas Pero bueno, por lo menos tiene un aire ahí El multijugador no. el de uno Este contra se uno, podrá uno, jugar a un dos jugador dos, y, y, y, creo, y creo que también multijugador ¿eh? Este sale el 23 sí, de tín. febrero el, Este jueves En la tienda Habrá oficial, probarlo, porque Esto está... es de la tienda oficial de Ques, ¿eh? sí Sí, sí no, no, no tiene francés. mala pinta, tiene pinta de ser divertido y, sí. y mira que, es que me estoy gusta... diciendo esto de un juego de oleadas, eh. Pero no sé. Me gusta no la estética de tipo a guacamele, ¿no? Entonces, bueno, no pues, se sé si me ha a mí igual. por el ojillo y... Le, le y. Les deseo, les deseo mucha buena. suerte, pero viendo lo que le ha pasado a Nerf, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, luego lo hablaremos lo... Es precisamente eso. Sí, sí. Son partidas sí. tipo así, cortas con power ups y cosas que no sé. No, no me fijo mucho en qué elementos jugables tiene, pero la estética incita a juego de Reírte, ¿no? Y era un juego, era claro. un juego en plano, eh, que lo han hecho versión VR Así que, oye, ah, se sí. habrá ido bien en plano y, y probarán suerte en VR Así que estudio francés Sí, sí pero, pero es que es, es multijugador solo, eh, Gaby O sea, que, que tiene Lo que te diga, para uno contra uno, pero contra la IA O sea, para contra la IA mm. Pero claro. eso, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres Tiempo real, diez personajes a escoger Veinte tipos de tirar chinas, Treinta mapas O sea, que, que es multijugador pues, Por, eso, si es por eso decía lo de, lo de Nerf o sea, es que no, no era... ¿Tendrá multijugador contra jugadores de pantalla? Quizá si sí pues la jugabilidad parecida. Pues no lo sé, pero momento? <risa> es que momento era... no tenemos más información, pero llega, llega hasta el jueves, ¿eh? o sea que quedan nada, cuatro días, cinco. ¿Eh? Como dicen, parece un Angry Birds pues sí, con el tirachina <risa> hmm. sí. Bueno pero Tiene ahí power ups y cosas, no sé, tiene pinta de estar divertido Tiene ahí, se ven varias armas va cambiando, no sé puede estar guay A ver, tiene, tiene, que haber, tiene que haber de todo, ¿eh? o sea, que tiene que haber juegazos complicados y tiene que haber juegos sencillos casual para echar un rato divertido sin más así que, los pues, oye bienvenido sea, uno más y ya veremos qué tal ¿eh? Eh, que pregunta por aquí este juego, quién, quién, quién lo desarrolla ¿no? y el desarrollo, o sea el estudio es, yo, yo vi qué, estudio francés yo vi bueno. estudio, con K bueno, por ahora que al final, si os habéis fijado al final del trailer lo tenemos. Joby, ¿qué? Hay un demonio con un tirachinas o con un tridente. ¿eh? <risa> un vampirillo. Un vampiro o un vampirillo. Didente, un vidente. ¿eh? Más noticias del metaverso, pues eh, en este caso no son divertidas, como el juego que hemos visto, sino que hay una, un medio de comunicación chino que ha publicado que eh, va a haber despidos en, en la empresa. Dance, que es la matriz de TikTok y de Pico y que, concretamente, en el departamento de VR de Pico, podría haber incluso un recorte de hasta el 30% de la plantilla. Lo ha recogido un medio chino, después lo ha recogido también la agencia Reuters las noticias que llegan de China pues son siempre difíciles de verificar, pero tampoco sería extraño que después de los despidos en Google, Microsoft, Amazon, sí, mira, Meta, a... Pues, a haya, lo, lo hablaremos. haya también despidos en otras en otras compañías. Lo que has comentado tú antes, Ramón, sobre el juego de Nerf Ultimate Championship, que era este basado en la franquicia de pistolitas de que disparas, pues bueno, Poma Espuma balas de goma espuma, pues nació en agosto del año pasado y en agosto de este año va a morir, van a cerrar los servidores, pues por, pues porque no habrá tenido mucho éxito y la noticia mala es doble porque no solo es que cierran los servidores, sino que el estudio también desaparece, el estudio sí, sí. que lo, que lo ha creado. ¿eh? Mm. Y no me gusta a mí mucho publicar noticias de rumores, pero de vez en cuando alguna hay que publicar y la semana pasada o esta semana que ahora acaba Ubisoft presentaba pues sus resultados trimestrales en el que no decía que cancelaba Assassin's Creed y nacieron rumores de que no, solo, no es que se vaya a cancelar Assassin's Creed, sino que incluso, incluso están pensando ya en una segunda parte y que además podría ser no exclusivo de Meta porque parece ser que Meta acuerdo, ha roto el acuerdo con Ubisoft. Y entonces Ubisoft ahora tendría la libertad de publicarlo en más plataformas. Pero esto es un rumor. Ni ha dicho nada Meta, ni ha dicho nada Ubisoft. ¿Eh? Uh -huh. Y seguimos sin ver nada de Assassin's Creed. ¿eh? Sí, sí, que pone que ese rumor dice que lo anunciarían en junio y que se lanzaría en septiembre el juego. Uh -huh. pues, pues oye, no sé, a ver el Meta Quest Gaming Showcase este año cuando es. Y, no, os y lo puedo asegurar también. que que en, todo el, en toda la conferencia para sus, para sus accionistas de Ubisoft, por escrito y por audio, que me la he tragado yo, no hablan en absoluto de Assassin's Creed VR. Hablan de Assassin's Creed Mirage, de Assassin's Creed, bueno, todos los que han presentado ya el año pasado, Ajá. pero de VR no dicen ni sí ni no. No aparece esa palabra por ningún sitio. Quizá no quieren decir la palabra VR ahora mismo. Uh. <risa> Pues ni que estuviera mal vista, si fuera metaverso aún, pero la palabra VR, madre sí. mía, la semana pasada, la semana pasada con el hype de PlayStation VR 2, la, la VR ha pasado a molar hasta en los medios de comunicación que no les molaba nada y que nunca hablan de ella. Eso y es. Que... Pero, pero, hora, pero como de, van de siempre misma. con retraso esas cosas, o sea, hasta que ahora se asiente la idea y los inversores empiecen a hablar otra vez bien de la VR puede tardar un tiempo entonces quizá por eso todavía la política era VR va de retro satanás pero eh, espero que, que con PSVR 2 cambie, cambie un poco la atmósfera de, de la realidad virtual en el público general y se empiece a separar de la palabra metaverso uh -huh. necesitamos esa reactivación joder Sí, ahora luego, luego comentaremos de esa noticia, que ha hecho Gaby de hecho, David, de Despíos de Pico, que también se, se habla un poco ahí de eso, ¿no? De, del metaverso y tal, de Tencent también, que ha pasado esta semana y tal. Uh -huh. Pero sí, aparte de, de todo lo que O sea, estos eran los titulares, los que hemos visto. Luego en azul ya sabéis que vamos a hablar más de ellos. Y sí que quería traer hoy una noticia que ha compartido John McLean en el foro. Y me parece interesante, sobre todo si... Pues, bueno, si viviste en su día esa época, ¿no? De ir a, al arcade o de ir a... O tener una Super Nintendo en su día para jugar al Street Fighter, ¿no? Pues... Capcom está haciendo una prueba de ubicación en... En el Plaza Capcom de Hiroshima, en Japón. Para, para ver qué tal va esta, este arcade, ¿vale? O sea, esta experiencia para arcade. Y luego llevarla a... Como dicen, en abril a Marino a. Mall, que bueno, es otra tienda en Toyokawa, ¿vale? Y os voy a poner el trailer de lo que sería el, el juego en sí, ¿vale? Somos, como le dicen, de un miembro del equipo de Sadalu, que es esa agencia de malvada, ¿no? De, o sea, los que son los malos en, en Street Fighter, y nos entrenan para, para enfrentarnos... Estos son simulaciones, como estáis viendo o sea, nosotros Es como un entrenamiento virtual y vamos luchando Contra contra Ryu, contra Zangief Hostia. Contra Bison que, que en Japón creo que, le, que es Vega ¿no? Que es el, Ya sabéis eso de, de Street Fighter Que los nombres estaban cambiados Pues... Pues es curioso porque La, la mecánica parece que se basa en, en dar golpes A donde te marca, ¿vale? Ahora veréis que se, que se ilumina como, como el icono de, del puñetazo Donde tienes que darle Aunque también podrás hacer como no el típico Aduke, ¿no? ¿no? <risa> o el Sorriuke. Y... <risa> oye, pues. Pero oye, gráficamente. Se esto en VR. Guay, ¿eh? Mira, ahí va Aduke. Sí, sí, Esto en VR tiene que molar. ¿Bien? Tiene que y, estar no, guay a... no Y sea, se no se ve un chulo. Azo, triple Pero, A, ni que... los personajes clásicos de Street Fighter ahí en, en VR y dándoles ahí leñazos. Pues oye. Claro, y no esto. Yo tampoco estaba al tanto. Que también lo, lo ha puesto John después que resulta que, que en enero de este año salió en SideQuest, aunque aquí se ve en PC, pero también está en SideQuest para Quest 2, que lo podéis descargar ahora mismo. Están, o sea tenéis Quest 2 podéis jugarlo, es Street Fighter 2 en VR. Y tiene el modo clásico de, de los combates, y también tiene el modo del, del especial, de reventar el coche y tal. Yo recuerdo hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, pero sé que Oscar puso una vez... Eh, lo de reventar el coche en el Street Fighter Pero no me acuerdo si era hasta esto o era otra cosa No lo sé Pero estáis viendo que aquí está pero jugando es... con en, en los pies también, ¿vale? Para tener posicionamiento sí. de cuerpo completo Con HTC Vive uh, ¿Esto es oficial de Capcom? No, no, no, esto está hecho por oh. OWL Studio Y está subido en SideQuest pero no, macho es que el, no chac... le han llegado un, una orden de cese y de Siguista <risa> no lo sé no lo sé ah, pero, pero, pero Hugo, se ve que no se ha enterado nadie de esto <risa> pero oye hasta ahora que, es que, que no me saco a... <risa> <risa> pero tiene o sea tiene que molarme desde ahí no sé o sea yo, yo sí, tiene, sinceramente se o sea yo creo que puede tener potencial un juego así vale que siempre hablamos de que si primera persona no vale para todo pero yo creo que en esto sí puede ser interesante ¿Eh? mm. sí sí. ¿También? Es pues una marca que vende Sobre todo si tienes track y sí. papear patas ¿eh? Bueno, bueno, eso sí Y chancletas cha, <risa> Este es este el típico evento Que lo montas en, una, en un centro comercial Y oye, vendes, algún visor vendes Y el juego está claro o sea bah, qué risas sí. Y, sí, el, sí. y el que lo monta se lleva un puñetazo seguro De alguno de los clientes <risa> Mira, mira, mira Como me pasó El sol este verde que, que no sé cómo se llama pues es que... Blanca bueno, es que Yo bueno. he jugado a Street Fighter poquísimo Poquísimo, poquísimo Nada, o sea, es que no... no. Vale, lo de escenario bueno. da, tampoco que el juego sí tampoco que ver, básicamente son... la caña pero... Son gráficos de qué? De PlayStation de 2, podemos decir O de PlayStation 1 incluso No, de PlayStation 2, no son sí. gráficos de prototipo que si se te acaba de convirtiendo en un juego real comercial cambiarán todos los escenarios y personajes, espero. <risa> Pero oye, no sé, muy si muy no, mí no, a mí me da curiosidad por probarlo, si juega tiene su día el juego, pues meterse dentro y verte ahí a onda y todo esto sí. que está saliendo ahí en primera persona. <risa> es curioso. Es una flagrante violación del copyright. Pero sí, ¿Quién sabe? a lo mejor <risa> tiene el permiso. Es que en ya... el permiso, no, no lo pone, pero había esta publicidad encubierta ahí que ha parecido una bebida energética y al romper una caja, ¿eh? sí, sí. <risa> estaba patrocinada por Red Bull o seguía bueno. siendo otra flagrante violación de copyright. <risa> no lo sabemos. <risa> bueno, pues este era el vídeo sí. que estaba colgado en, el, en, el, en la propia ficha de Sidequest, y ya veis cómo, cómo es. Bueno, pues hasta aquí llegarían los, los titulares, como os hablábamos, y ahora pues entraríamos a, a hablar de, de esta noticia que, que yo cuando la vi, la de Big Screen, ¿vale? Me, o sea, me acordé de, de esto, ¿vale? No sé si, mm. si vosotros, pero a mí mm -hmm. me recordó a este visor sí, justamente total. de, de Ray-Ban One, porque en ban One salen, salen muchos visores, como sabéis. Salen también cajas de zapatos que llevan algunos, eso pues claro, lo que cada uno se puede permitir en ese en ese mundo ¿no? <risa> pues sí. yo eso me recuerda a este entonces pues vamos pues ese a ese visor de... con estética de GTX 1080 que era así como poligonada. <risa> mm -hmm. big screen beyond más allá tiene pintaza eh no, que pintaza bueno, tienes, es ¿no? más suave que, que la 1080 1080 era más poligonal <risa> Y con, con tracking de Steam VR, por fin <ríe> un eh, casco que no tiene su bueno. propio sistema de tracking, sino que se procesa en el PC, no tiene cámaras, no tiene hardware que haga que pese, que aumente su tamaño y pueden hacerlo pequeñito claro. y te lo tienes que poner tú por tu cuenta y el visor cuesta mil euros y todo eso que has dicho tú cuesta ¿Ya? otros mil claro bueno, bueno pero pues no, es un no visor... otro. antes te hablaba bueno. de visitar, bueno. o sea Solo para que... o sea, Big Screen es compañía de, de la aplicación Big Screen de, de ver películas básicamente o compartir lo que haces en el ordenador. También puedes compartir y verlo. Eh, y la, pues, también se podían aquí las películas, como, como cuando hicieron esto de la, las salas de cine, ¿no? Como, como los pases ¿no? Que tenían ahí. Y ellos dicen, como apasionados de la RV, hemos creado el visor de RV que queríamos para nosotros. Bien, los principales lo que... visores de realidad virtual actuales han duplicado su peso en comparación con los visores de 2016. Pues ahí le doy la razón, porque al, al hacerse standalone, mm. pues lógicamente pesan más. Construimos billón porque sentíamos que la RV era demasiado pesada, voluminosa e incómoda. Inventamos nuevas tecnologías para aumentar la comodidad y desarrollamos los componentes de gama ultra alta, como micro pantallas OLED y ópticas pan Pancake para aumentar la inmersión, para ofrecer la mejor experiencia de software para ver películas en big screen. También tuvimos que crear el mejor hardware con Big Screen, Billion. O sea, este es el visor que va más allá. Por eso lo de Billion. O sea, si, sí, si sois entusiasta a tope y tenéis ya el ecosistema de SteamVR, de Tracking Lighthouse, pues es una buena opción. Son 1.369 sí. euros el precio. 999 <ríe> dólares. Pero que, que tú le das a comprar y te sale que son... Porque lo puedes precomprar ya las primeras unidades se en el tercer trimestre o en España en el cuarto trimestre pero, pero eso que son 1.369 euros la, la precompra de este visor sin, mando, sin mandos y sin estaciones claro, base eso es, es, es, es el visor, solo los 1.369 euros luego tienes que tener las estaciones base de Lighthouse una o dos según lo que quieras hacer mm. y unos mandos o no porque si vas a jugar a Sin Racing no necesitas unos mandos de hecho... Claro. Aquí tenéis el ejemplo. Es que flipante de lo pequeño que es. ¿eh? El, el, y, el un visor. y un PC. Y, y, un PC. Bueno, y sí, tiene una y, cosa muy un PC, chula. Sí. Que es lo, lo que lo que han dicho, que tiene una app para iPhone que escanea tu cara en tres dimensiones y te hacen el, el foam este de la, de la cara, el facial, personalizado exclusivamente para tu cara. Sí, porque... Eso me parece chulísimo. Porque para ahorrar vale, también... lo envían con la forma... Mecanismos dentro del visor. Pues, pues hacen eso, que te lo hacen a medida O sea, es como, como mm. cuando te vas a hacer unas gafas de ver Tienen que ver, mm -hmm. pues eso, que necesitas, que diostría, todo esto, ¿no? Y te lo ajustan De hecho, pues puedes ponerle lentes de prescripción también personalizadas para, para tu, lo que tengas, ¿no? Y vamos, que es totalmente a medida Sí que Me comentan un que, que... que puedes encargar más de un, más de un molde de espuma pero claro, como el IPD lo tengáis muy diferente, no te va a servir. ¿Sabes? Porque claro, o sea, el IPD no se puede mover, va fijo. Puedes personalizarlo en el rango que te dan, pero va va fijo, va fijo. Y, eh, entonces, bueno, pues. Los cascos personales interferibles. <risa> no, pero sí. A ver, tiene pintaza esto. La gente que sea entusiasta de VR, de para Sin Racing y tal, tener un visor pequeñito, cómodo, para estar jugando cinco horas seguidas. Con una calidad de imagen buena, muy buena Y no sé, a mí sí, me sí, parece sí, no, Que fob, esto un, puede tener fob, bastante y un fob, tirón Y un FOC ridículo Es que a mí se lee. Lo no, Pero tenía 90 entusiasmo. y pico de FOC, se, ¿no? se lee, se lee pues, Era 90 pues, y pico pues, pues, pues, 90, 90 por, por 93 puede? Decidme si se lee o no lo, La característica que Sí, lo... 93 por 90 se lee sí, por Es eso, que yo no es? termino de entender El entusiasmo por un visor de una empresa desconocida cuando bueno, justo esta es, semana HTC Vive, desconocida como hardware, no han hecho un visor en su vida y, y, y presumen de haber inventado hasta las lentes pancake. <risa> Cuando esta semana ha salido un visor pequeño compacto de una marca conocida y de prestigio de hardware que se llama HTC Vive XR Con... Elite y que cuesta parecido Pero resolución y que encima es estándar. Sí y eso no me llama la atención y no, no tiene nada que ver ah. o sea eso, ese ese visor no tiene una resolución suficiente y quizá una calidad de imagen suficiente como para mm, ya considerarse entusiasta este tiene una pantalla micro led eh, oled rgb micro LED, stripe o sea que es un rgb Esa, exacto o sea es oled sí, de no. rgb con negros no digo puros, que este visor con... no sea flipante pero me hace me, me resulta curioso que haya como y más grandes alto, expectaciones ¿verdad? Hacia una empresa Que no ha hecho nada de hardware en su vida Y en cambio a HTC le hemos cogido manía Yo el primero por los precios que ha puesto que Mi primer visor fue un HTC y luego no he vuelto a tener Y de HTC Es que el de HTC está muy guay el diseño nada. Pero nada más Es súper compacto, es pequeño Lentes Pancake Ligero Y ya está, todo lo demás es un Quest 2 Entonces no sé, un Quest, pues lo mismo que claro, el, y, el Quest Pro y, y ya que está hablando de ese tema Pues eso, también el ecosistema O sea, HTC, pues, pues Tiene, tiene pues su por pues Infinity, es... sí, pero Y Steam Como este No, no, no, esto es para sí. Steam, está claro, esto es un visor 100% PCVR claro. con, con su cable, sí. DisplayPort 1.4 Como veis aquí en esta, requiere Una... Una 2070 para arriba porque necesita el DSC, el Display String Compression. Pero esto, acordaros uh -huh. que es compresión, como dicen, lossless de esta, sin, sin pérdida de calidad. Y uh -huh. es curioso que, aparte del Display Board, porque esto va a una caja de conexiones de la que el cable óptico ya se divide a, a un Display Board y dos, dos puertos USB necesita. O sea, resulta curioso que necesite dos puertos USB. Dicen que para la potencia, para la, la energía y para los la datos. alimentación, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero oye, que, que de las características en sí, que no, por pues si no lo, o sea, lo estáis escuchando en diferido o lo que sea, 2560 por 2560 por ojo, con un tamaño de que son micro LED, eh, o sea, son, son muy pequeñas. De hecho, o sea, hablan de la densidad de píxeles, son 28 píxeles por grado, y el FOV es o 93 de horizontal y 90 de vertical. A ver si es como rifese yo no lo veo mal el visor que uso en PC. Y oye, sí. con este tamaño de diseño, ¿no? Pues joder. Es que, es que Yo si tuviese ese dinero me lo pillaba. Además tengo los mandos, tengo las bases... En la parte de, de en medio son 2,4 centímetros. 5 centímetros en lateral, de, de ancho me refiero. 14 de, de lado a lado. Y esta parte de la foto de abajo es sin la espuma, ¿vale? Que se ve ahí las lentes y tal. Y tú lo puedes comprar con el strap de serie, que son los, los 1.300, sumarle 99 dólares para añadirle este strap, que como dicen es el audio strap. Y quedaría algo que así. Se lo han, que se lo han, han plagiado completamente de HTC. <risa> Vamos, bueno, esto o sea, es como todo, o sea, tampoco hay mucho... Como todo, como todo. Yo no como veo todo. que se parezca mucho al no de HTC, tiene un, un aro hacia arriba Yo... que no tiene el de HTC, bueno. por ejemplo. Sí, no entiendo sí, el, pues, el entusiasmo Yo no entiendo el entusiasmo por este visor Teniendo en cuenta que Quest 3 va a salir en otoño Es decir, antes que este Por ejemplo que Pero el entusiasmo de este compacto. visor O sea, yo, yo, o sea, yo entusiasmo ¿Qué, de, que, ¿Que tiene, o sea, tiene DisplayPop? No, no, a mí no, ese no lo entusiasmo pues tres... el Entusiasmo el factor de, Como dicen en inglés, el factor de forma del diseño, ¿no? Que, que sí, que sí, es verdad sí. que es el más pequeño, joder, una vez que hay que ver las fotos sí. cómo se quedan. Y, que y, que y tiene que ser comodísimo que te agarre en la cabeza solo con una cinta elástica. Pero Entonces es que eso es pues 128 pequeñito, gramos. Y, seguramente. Y yo me acuerdo del DK1 de, de, de, de ah, Oculus más, más, vale. que, que era con la cinta, y aún así era mucho más ligero que. O sea, era, pesaba muy poco, no me acuerdo cuánto pesaba el DK1. Pero era, era muy ligero que No que era horripilante la ergonomía ¿eh? Eso sí Pues pues, pues, pesaba, pues el DK2 era peor para mi gusto pero bueno La cuestión es que si el, de, el DK2 si le pones, era más incómodo efectivamente Si le pones este audio strap Mira lo que te comentan Mejora aún más la ergonomía ya que se adapta a la parte superior Y posterior de la cabeza ah, Permitiendo ah, que Billion bien, ¿eh? flote sobre la cara O sea que quedaría como Quest Pro en el sentido de que ya no te lo tendrías Pegado a la cara como Playstation VR 2 En teoría eso, ¿eh? por aquí y aparte te añade no, mí... los, los altavoces con sus graves de calidad, en teoría, ¿no? Lo que, a lo que de estos auriculares. Si es como prometen, es el casco perfecto para jugar, por ejemplo, a Elite Dangerous. Con una pantalla con negros perfectos, con eh, esa densidad de píxel, con este tamaño cómodo, adaptado eh, a tu cara, con las lentes de prescripción ya que no tengas que estar usando gafas o... Acopladas perfectamente, que, que se adaptan al tamaño de, de, tu, de tu nariz, etcétera O sea, esto para la gente que le gusta jugar a videojuegos de VR de simulación, por ejemplo, o eh, en este caso a mí que me gusta Elite Dangerous y me tiro a lo mejor jugando 4 o 5 horas, es la hostia. Yo... Vamos. Sí, Sobre yo, el papel. Yo, yo, o sea, no, Sobre yo... el papel, claro, si, si, <risa> pero, si cumplen lo que prometen, ojalá. Está lo claro. Cumplan pero claro. si, lo, si lo cumpliera yo es el casco que quiero esto yo estoy esperando que me lo sacara alguien bueno, entonces ya sabemos, que, Sin... ya sabemos que Julio se lo va a comprar y lo probaremos no os preocupéis lo que pasa es que no sé si va a tener mil, ¿cuánto era? mil, ¿cuánto? mil 369 euros a ver, ¿has tenido para la Playstation y Playstation VR 2? pues ya está tienes para esto, vende, vende una cosa y... pues claro. por eso ya no tengo más por eso ya no tengo más. Y ellos dicen. Que... Es que, a ver, ha, ha llamado la atención. ¿eh? Este visor ha llamado la atención. Entra por los ojos. Sí, sí. Y es flipante. Pero es que yo. Yo es que ya sabéis cuál es mi lema: menos, Más juegos, menos visores. Y es que... Pero es que eso no. es Yo entiendo lo que dice. Y también. Yo también quiero más juegos, ¿no? Pero. Pero yo es que hmm. creo que este tipo de visores que es de PC. No impiden en nada porque no rompen el ecosistema, no introducen un, una nueva plataforma en la que desarrollar O sea, esto que hagan todos los que quieran O sea, si tú quieres ya comprártelo, pues adelante sí, sí, vale, vale. Y como dicen, en lugar de productos electrónicos de consumo de talla única Con su ajuste de IPD mecánico, para ajustar Creemos que los visores de RV deben ser dispositivos portátiles personalizados Más parecido a una gafas graduada Esto lo dice su director de hardware, de Bien Screen Opino Pero lo mismo Aquí estáis viendo que lleva micrófono Y que lleva USB-C Para enchufarle ya lo que serían accesorios Es compatible con SteamVR Es soporte de SteamVR Y, y, y, eso, y eso básicamente El visor, 5 metros de cable óptico Con su caja de conexión Y... Y bueno 5 pues. metros de cable óptico, o sea, muy, muy guay También el cable óptico es ligero Es, es mm. fino eh, Tiene pinta de estar Muy bien, o sea ojalá hubiese sacado esto alguna marca conocida, vale pero tenía que haber salido hace hace un año o dos ya. Ana, Ana, <risa> Panasonic a, Panasonic con sí, el megane. pero X, no lo digan no sacar Panasonic sí, bueno, se tiene, se tiene este este las mismas año, prestaciones que el de Panasonic el de Panasonic se también se es que estilo VR tam, hmm, tiene el mismo tipo de pantallas eh, probablemente un, sí. un coste similar me Al extraña final, que, que se han esperado tanto. Lo curioso de esto es que de, este, de, de esto no ha habido rumores. ¿eh? De este ha salido este lunes por sorpresa. ¡Zasca, paz! Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. ¿Se pueden bueno. guardar secretos. No, sí, a ver, esto. No, el, el visor más pequeño del mundo, dicen. Sí, de momento lo es, mm. lo digo. Pues, pues, para mí como concepto, como idea es interesante. A título personal, pues no tengo el ecosistema de enviar y me supondría un buen desembolso y no, de momento no, porque tendría que cambiar el PC entero también. Bueno, no me llega ni la gráfica, <risa> así que de momento, quién sabe. En el futuro, en el futuro está claro que, que este diseño, este tipo de visor así tan ligero, pues puede, o sea, creo que será. Ya el estamos en el momento en el que son posibles estos visores. Claro. Que son como, digamos, el visor con el que siempre hemos soñado. O sea, en realidad. Salvo que es, es con cable y tal. O sea, pero bueno, el, el factor forma es el, el visor que teníamos en la cabeza. ¿No? Sí, sí, ya te digo. Eh. Más pequeño es imposible. Claro, Cosas así. Mira, es de ciencia ficción. <risa> ¿Eh? Joder, es, que es ciencia ficción. Es que, es que guay, esto, tío, es que mira esa pinta ahí cuando estaba al principio. A mí me flipa Ay, Es que, joder mm. Súper Me pues parece sí. chulísimo vi visor Ya, ya como hemos llegado al vi... punto de... Ready Player One Decepcionante <risa> Bueno, pues... No sé si queréis decir algo más de este visor O hablar ahora O callar <risa> Yo ya he dicho mucho Mira, nos Yo está diciendo en el que chat que, que, pronto, que la compañía este está en Los Ángeles y que él ha probado el prototipo Y que dice que es la mejor calidad de visión ¿Quién? que he visto Jotacol en el chat Dice, acá en Los Ángeles está la compañía, la mejor calidad de visión que he visto Vas bien pegado tus ojos, Liviano también Bueno, por aquí no estaba comentando, o sea que, oye, que es que el visor es real Ya sabía aparte lo han mandado también a gente Jotacol, pásanos tu teléfono <risa> Muy guay Genial, pues, pues eso, antes de privado. en la parte de hardware, os traigo también lo que hicimos hace poco, que, que fue esta encuesta de, de si había reservado PlayStation VR 2. La encuesta finalizó el 10 de febrero, ¿vale? Porque quizá alguno vio las reviews y dijo, coño, <risa> y, fue <a> hacer, <risa> y fue a hacer la reserva, ¿no? Pues yo en mi caso estuve a punto, cuando acabamos el otro día del jueves con Oscar. La, el, el directo este que, que hicimos de, de la, sobre el análisis de PlayStation VR 2 la verdad es que nunca había visto cartas así emocionado ¿no? Y, y me quedé yo también ahí con el joder, hostia, <tose> pues me, me lo compro ya no, pero... <tose> maletines de Sony hacen milagros no, ya sabéis que <risas> ojalá fueran maletines ¿sabes? pero no, no a lo mejor le han mandado un maletín para que no lo despiazara antes de tiempo eh, si acaso <risas> Oye, pues yo esta encuesta la veo... Bueno, ahí está la, el resumen. 27% sí, 73% no. Sí, sí, la mayoría ya, ya teníais la consola PS5 de antes. Algunos, el 5% mm. la ha comprado para la ocasión. Y las razones del no, muchos por otro motivo, que en el hilo en el lo comentáis el, el, el motivo, ¿no? Pero el, luego el motivo que gana. De los otros que hay, es el precio, un 11%. Bueno, pues esto hay que ver la, la, lo típico. Ahí dice el precio y lo que vale un visor de PC. Pero es que esta persona a lo mejor no se compra un visor de PC. como mucho se compra Cuentos o Pico 4, que son más económicos y lo usan para el PC. No se gastan lo, lo que vale Vive, XR, por ejemplo. Que son 1.300, sí. ¿no, gabio Por ahí, que recordar Sí. Yo con lo que la... no estoy de acuerdo es como con, con, con que Quest 2 sea un visor asequible ¿eh? porque a los 450 euros que vale le tienes, te tienes que gastar 50 euros en una diadema cómoda y se pone por 500 antes cuando, ¿eh? cuando lo vendían por 299 dólares pues sonaba como interesante, pero desde que lo subieron 100 pavos este verano a mí para, para mí Quest 2 ya no es un visor económico para lo que ofrece Bueno, so, pico 4 te lleva la diadema esta de serie y ya, pues, bueno, podríamos considerarlo sí. <ríe> sobre tú, lo que tú comentas Luego en el otro motivo es el catálogo, que yo cuando voté esto, marqué esta opción, que no lo he hecho todavía y era por el catálogo, o sea, porque no había visto, visto todavía algo que, que me hiciera darme prisa. ¿eh? Yo, como os digo siempre, yo creo que caeré, pero caeré más tarde. <risa> y luego la, la siguiente es no por no haber un pad de consola más visor y luego detrás no por sus características. Bueno, pues esto es lo que se votó en la encuesta que hicimos en la comunidad en Raro Virtual. Tú, Julio, pues aquí... votaste que sí, ¿no? Yo voté que sí. Sí, y que tenía ya la PS5 de antes. Yo no me acuerdo que voté, o sea, yo voté que sí, pero no sé si la primera opción, porque tenía la consola de PS5 de antes, la compré en otoño, pero realmente me la compré porque quería PlayStation VR2, así que no recuerdo si voté pues, a la primera opción del sí o a la segunda pero yo sí que le tengo ganas a PlayStation VR 2. He, he tenido mis momentos de amor, odio, amor, odio con el visor, sobre todo con <coughs> esta promoción de, de PlayStation tan errática. Pero bueno, parece que se han puesto las pilas. Creo que de salida sí que tiene un buen catálogo. Yo creo que muy pocos visores o consolas van a salir con 50 juegos prácticamente en la ventana de lanzamiento. Eh, yo no voy a entrar en lo de si son chorro juegos o no son chorro juegos. O sea, eh, mira, sinceramente, los juegos AAA a mí me la renfan finflan. Son como las superproducciones de Hollywood, mucho efecto especial, mucho colorín. Y luego, ¿qué? Tienen chicha algunas sí y otras no. entonces Yo creo que sale, Prestigio número 2 sale con un catálogo fantástico si no tienes otros visores. Claro, si ya tenemos visor de PC, si ya tenemos visor de Quest y nos hemos jugado a la mayoría... Pues eh, esto, vamos, no podemos pedir milagros, pero sale con GT7, sale con Racing Evil 8, sale con el, con el Horizon, sale con eh, No Man's Sky, sale con, yo creo que sí que sale con unos cuantos juegos que incluso se podrían considerar triple Y si desde luego es, sí. va a ser tu primer visor VR, tiene un catálogo de flipar. No, no, de flipar. Sí, sí, es que yo ¿Cómo? el caso que, que te has dicho, yo tengo PC y tengo WES. De momento me voy a esperar porque, a ver, sobre la, la, Horizon, la, pues no me tiro de momento de cabeza, me espero un poco. A mí la mayor pega, la mayor la, pega es el la, precio. La, la saga ¿El ¿Precio Horizon? de consola? ¿Qué pasa? La Pero, saga no, ¿sí? Horizon ¿Qué? me encanta. La saga, la saga Horizon me encanta, o sea, solamente por, por ese juego lo, lo quiero ya. Sé que es una estupidez comprarse un visor de 600 euros por un juego, pero viendo el bueno, lanzamiento bueno, que es tiene, no, ¿eh? me espero juegos de tal calibre para el futuro ver, y, sí. y tengo tengo esperanza en en PSVR y sí muchos juegos del resto del catálogo los he jugado ya, pero y no me los voy a comprar porque ya los tengo en PC o los tengo en Quest pero eh, con que me mantengan enganchado un, yo que sé, un par de meses con cada juego que salga, así un intervalo de un par de meses entre juego y juego triple A, um, juego nuevo, interesante, AAA. con mejoras que con respecto a cuesto, lo que sea que vaya saliendo, pues a mí ya me tienen enganchado. Yo no, no necesito un juego cada semana o cada cinco días, yo necesito un juego bueno cada X tiempo. Uh -huh. Y hay, y hay gente que se compra una PlayStation, sí. no un visor, una consola por un juego, ¿eh? Que las bajeras de la chavalería están llenas de PlayStation 4 con el FIFA o con el Call of Duty y no se vuelven a comprar otro juego. O sea, la gente se compra consola compré... para un juego. Oh. Yo me compré dos, a PS5 por, porque la vi de casualidad en, un, en una tienda y dije, mmm, no me interesaba en ese momento, dije, me la compro para venderla. En plan, me, me, me, me invadió ahí el <risa> negocio, ¿no? Me, me la compro para venderla. La tenía la caja en mi casa puesta en Wallapop, la, la consola, y anunciaron el God of War Ragnarok y salió sola de la caja y se conectó a la tele. Yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. <risa> <risa> y al pues, final no la vendí. Bueno, vamos a seguir porque luego tenemos parte de PlayStation VR 2 y Allá. hablaremos de nuevo. Entonces, pues, que si no... Al final saltamos a la parte del software y como os adelantamos antes parece que según fuentes familiarizadas con el asunto a una web que es South Morning China o algo así no Gaby pues sí, sí, sí, ah, ah, habría en chino como ah. <ríe> habría bueno, medio... en pico sí pues hasta un 30% del equipo de, de Pico Interactive se iría, se iría a la calle o se habría ido ya a la calle, ¿eh? incluyendo no solo, digamos, mano obrera, sino que también puestos intermedios, jefecillos, jefazos, ¿eh? pues en un proceso de, de aligerar toda la compañía, ¿eh? todo viterante todo ¿eh? también TikTok y, y, y otras de las empresas que que tienen, pues bueno, pues por debido pues a lo mismo que, a las mismas excusas o los mismos motivos que están aduciendo el resto de grandes compañías, pues a la, des la desaceleración de la economía mundial, a que contrataron mucha gente durante la pandemia porque hubo más demanda de contenidos y ahora ha bajado, y la gente sale más a la calle a pasear, a que el metaverso no ha terminado de cuajar, también dicen que pico 4 no ha cumplido con las expectativas de, de venta. Que por, un la que por un lado dicen que sí le está haciendo un poquito de pupa a, a meta, pero por otro que pensaban que, que iban a Pues tampoco las tenían a muy altas, más, ¿eh? porque más. supuestamente hablaba no, que su director, y... o sea, su jefe de, de pico decía que esperaba vender un millón de unidades. O sea, pero ver, un millón nos puede parecer mucho a nosotros, pero un millón si cuentas en con China, pues puede ser una gota pues, en el mar Ese es. millón me imagino que se refiera en su apuesta en Occidente, digo yo, ¿no? Pero, no creo, porque aquí se es que se venden cuatro países, se vende en España, Alemania, Italia, Francia, si es que realmente pico, pico ha salido de China, pero ha salido a cuatro países. O sea, no se vende a nivel. No se vende en Estados Unidos, por ejemplo. No se vende en, ya, ya, ya. en Canadá, sí. no se vende en, en Australia, no se vende, En fin. No lo sé. No lo sé. Eh, probablemente sí. sí que sea cierto que, que ha habido estos despidos. Y, y bueno, no Según, lo considero una catástrofe. Según Reuters comentarían que, que Pico, o sea, que habría dicho el viernes que estaba despidiendo a un, una pequeña cantidad de personas y, por, y los medios locales no habían informado de cientos de personas y según una fuente familiarizada con el asunto, dice que serían 200 empleados los que estarían afectados dentro de Pico. Entonces tampoco sería tanta gente, pero sí que es verdad que afectaría a distintos departamentos dentro de la compañía, que podría ser también en altos cargos y tal... Eh, bueno, lo como sea esto está ocurriendo en, en muchas tecnológicas ya lo hemos visto con Meta, lo hemos visto con, con Amazon, con, con, con Google, con, Google, con muchas, ¿no? Microsoft con Microsoft efectivamente con Alspace y demás y, y no solo ahí, también Reuters ha publicado que Tencent que en junio del año pasado hicimos noticias hiciste Gaby noticias de que de que sí. iban a entrar en el metaverso iban a construir un visor de realidad virtual también se hablaba de que podrían o estaban intentando comprar Black Shark que es fabricante de móviles para coger su experiencia y su cadena de montaje y tal, para ello y según comentan aquí pues Tencent Holding estaría abandonando los planes para, para este hardware, para este visor porque estaría cambiando el tema debido a la perspectiva económica habrían cambiado los planes de, de hardware y... Y entonces, bueno, comentan que, que, que no querían hacer una... O sea, que la dificultad era un, no poder obtener una rápida rentabilidad y la gran inversión necesaria para fabricar este tipo de dispositivos. Por eso abandonaron la estrategia, según decían dos fuentes. Esto son, ya sabéis, según fuentes, ¿vale? Y una de las fuentes... Sí, no de decir que a lo mejor a la gente le suena a chino, seguramente todo el mundo sabe que es Tencent, ¿no? Pues la empresa que está detrás por ejemplo de Epic Games y del Fortnite Y pues también se, se metieron en tequila, ¿no? En el estudio español sí. creo que metieron Vamos. participación o lo compraron Tencent es un conglomerado que es una de, de las compañías más importantes en el mundo de los de los videojuegos Pero bueno, eso de que abandonan la creación de un visor en el que realmente nunca se habían puesto las manos en ello, porque al final el gobierno chino nunca autorizó la compra de, de esa empresa de móviles, con la que se iban a... Pues bueno, lo considero una mala noticia, entre comillas, pero eso de que Tencent vaya a abandonar el metaverso, pues el metaverso será VR. No, es como porque... dicen, recortar costes y personal en su una, en su unidad del metaverso. Y también Yo... comenta que una de las fuentes dijo que no se esperaba que el proyecto de XR fuera rentable hasta 2027... ¿Tú? Según una previsión inter interna. Y la segunda fuente Ojo. dijo que, que a la unidad está encargada del metaverso también le faltaban... O sea, bueno, a todo lo que estaban preparando le faltaban juegos prometedores y aplicaciones no relacionadas con juegos. Y que con la nueva estrategia es de la empresa en su conjunto ya no encajaba. Y que aumentan que la situación actual de esta unidad, de lo que quedaría de, de XR, eh, dijo el jueves que, que afirmaba que estaba realizando ajustes en algunos equipos y que los planes para el desarrollo del hardware habían cambiado pero también dijo que no disolvían la unidad de XR, o sea que como dices tú Gaby, pues seguramente seguirán Podría ahí si, y... si quisieran triunfar en el mundo de la VR, me sacan un Fortnite en un LOL un, en, en VR, que son dueños de esas franquicias y, y lo petan o sea, mm. contenido también lo tendrían fácil de Riot Games, ¿no? sí, también, también mm. de hecho de, de... De LOL. Tienen... Y de UG. O sea, de. ¿Eh? Que no, no, no. Tienen juegazos. O sea, juegazos con millones de usuarios. Y sí, sí. sí, podrían poner la VR en, el motor en un, una aposta. Y un Real, Real, Real Engine. Eng, o sea, qué decir, lo tiene todo. Yeah. Lo tienen todo menos un visor. Bueno, a ver lo que ocurre. Y ya. Y, y eran, oye, eran optimistas. Querían ser rentables en el 2027. Zuckerberg dice que hasta el 2030. Bueno, esto es como, como todo yo o sea, Como ellos dicen, no es que se lo carguen al 100% Igual que lo de pico Pues eso son cosas de, de la situación económica Global en teoría no se, son, son, Bueno, se, se desinflan las cosas Y vuelven a su, a su punto Y nada, esto es un poco Lo que, lo que era esta noticia de, de software Luego teníamos la otra Que, que venía de, de Esta que bueno, Que no, no son buenas ah, noticias días. para quienes Compran el juego, claro, igual que hablábamos el otro día De, o de Eco VR. De... Mm. Pues este juego Nerf, basado en las pistolas Estas de juguete que disparan balas De, de goma de espuma Lo presentaron, o lanzaron en agosto del, del año pasado Yo tuve la oportunidad de jugar con los desarrolladores El juego es Muy sencillo Muy divertido pero una vez lanzado, eh, le ha faltado apoyo de la empresa Matriz de la que dependía el, el estudio. No han podido hacer más mapas, no han podido hacer. Bueno, pues, eh, se ha quedado muy cortito de contenido. Mm, probablemente muchos de vosotros ni conocíais este juego. Salió solo en, en pleno mes de agosto para, para Quest 2. Sí. Y pues ha tenido pues poco éxito, poca masa de jugadores. Y han decidido pues que a partir ya del del 1 de marzo dejarás de estar en, a la venta en la tienda no, ya no se podrá comprar y el que lo tenga lo podrá seguir jugando hasta hasta el 31 de agosto es decir que va a cumplir un añito el juego y, y muere no no no, no no no tira más juego Muy multijugador bien, por, por, por equipos de los que hay muchos salió a la vez por ejemplo que el ultimate Match, con todo el apoyo que tiene detrás eh, resolution games no y esto uh -huh. pues un estudio mucho más pequeño Ultimate <risa> la y Ultimate gratis. Y Ultimate este, gratis, este creo que costaba 10 euros, 15, tampoco es el precio de lo que haya sido un problema, porque luego mm. las, las, los pases de temporada eran eran gratuitos. A este juego le ha, fal le ha faltado, eh, bueno, le ha faltado masa de jugadores y le ha faltado una campaña de promoción y de contenidos después. Lanza su juego a finales de agosto, que no es la mejor época para lanzar un juego multijugador de acción, de tiros en pleno verano, y es que después no se ha vuelto a saber nada de él, ni... Bueno, ni así, campeonatos, ni lástima, expansiones, ¿no? ni... Y el juego divertido, ¿eh? Como, es que si os gustan los juegos de pegar sí. tiros por equipos, era muy divertido. La, era, las, las armas, cada una era diferente, había que controlar cómo había que recargarla. Pues tenía su parte de parkour, ya veis ahí saltando entre plataformas sí, pues es y... Que pero que ya gracios. hay unos cuantos así... De, de, de, en cuanto a estética, ¿no? En Quest, sí. por ejemplo. Sí, sí, de, sí, sí. De, sí. sí. Sí, en cuanto a estética sí, sí pero sí. este este tiene el punto de la, la movilidad por el escenario, mm. le da un dinamismo súper super guay y es una lástima que no hayan hecho sí, más y... escenarios, que no lo hayan potenciado no, porque tenía... este tipo de juegos en, en VR <risa> este tipo de juegos en VR es como que la demostración de que se pueden hacer juegos con locomociones locas, con saltos eh, súper locos, con, con mucha mucho movimiento, mucha actividad y que resulte Oye, fácil de jugar. Una licencia, y una, lic una licencia conocida detrás, que yo no sé hasta qué punto hago. Yo, por ejemplo, esto es un mundo de las pistolitas nerf yo las veía jugar a mis sobrinos y yo pensaba que era una tontería sí. hasta que se me ocurrió un centro comercial de estos especializados en juguetes y tienen un apartado ahí para Nerf, que madre mía, el abanico de pistolas, complementos, balas, cartucheras... O sea, es una... Yo dije, madre mía, esto es un mundo bueno, desconocido para mí. Para la vida real, pues sí. Pero no sé, en un juego virtual que dispara en la goma espuma esta. <ríe> no sé. Sí, sí, pues morías, morías, ¿eh? Morías. Que yo, yo, <ríe> yo, yo, <ríe> pues, me dieron pal pelo. Sí, es divertido. Pues, sí, pues, sí, está claro. Pero pero eso, en el tráiler que hemos puesto antes, sí que con el audio dicen, sí, habrá temporadas gratuitas con más bugs, con más armas y tal. Pero, como dices tú, esto... La licencia licencias de Hasbro y han recortado y parece que se han cepillado ¿sí? a a Secret Location, que es el estudio que mm. está dentro porque cierra y es una pena por Transpose la y grandes juegos que habían hecho esta gente es, sí, es que esta, esta gente sí. había hecho, bueno tenían un juego de Displados, que era Blaster of the Universe que creo que fue su primer juego VR que bueno, en pues esta época de la prehistoria de la VR se dejaba jugar, el Transpose de Puzzles <risa> era bastante flipante y la experiencia narrativa y la experiencia narrativa de Grid C pues era como, una, como un Cortometraje de animación bastante chulo basado en un relato del, de Phil Kadick. O sea que esta gente tenía una trayectoria en VR interesante. De hecho, este juego es el que no les sí. pegaba, digamos, a lo, mejor, a lo mejor con lo que habían hecho antes. Y, y no lo hicieron mal, ¿eh? Simplemente, no, pues, no lo han apoyado. Está muy bueno, bien oh, oh, diseñado el, el juego en sí. O sea, el juego en sí, la jugabilidad, todo está muy bien diseñado. Y me, me parece que se acorde con el resto de desarrollos del estudio. Okay. Por cierto, no pega que tengo... en estética y en temática, ¿no? Pero estamos viendo en jugar en calle, a... ¿eh? o sea, Se nota que está hecho por gente con experiencia UR. Este, este vídeo lo grabé yo cuando todavía no se podía grabar formato cuadrado con las QS que los y era muy malo. Claro, es que te pones a jugar con los desarrolladores que llevaran ellos docenas de horas. Yo no soy de juegos cooperativos, encima en inglés, en pleno agosto, subando a chorros. Cada arma que cogía se, se cargaba y disparaba de una forma distinta. Y vamos, ya o sea, no sabía si estaba con el equipo rojo o con el equipo azul, morí tropecé mil veces. O sea, dejé el pabellón de rock muy bajo. Pero aún así me pareció divertido. Pero, ¿para Luego al final nunca se hizo un análisis. pues ¿Por qué? Pues, porque este tipo de juegos pues hay que jugarlos más, hay que jugarlos con amigos. Y, y, y es, surgieron otros, surgieron otros ultimates, surgieron... Es que es que hay, hay, hay muchos y la única manera sí. de destacar que les estés apoyando, dándoles contenido, información, mapas, eh, concursos, campeonatos, y este fue lanzarlo y dejarlo ahí sin apoyarse, sí. el Hasbro pues, pues no, ha, no, no ha apoyado su propio producto porque tendrá otras cosas que hacer, pues eso, como decía una pena por, por la empresa, pero eso que mala noticia también esto de que va a cerrar todo y el juego se queda inútil, como decíamos, pues Sí, el pues 31 vais, pues, de agosto pues, pues, pues, de... No. lo tengáis o no lo tengáis, ya no se puede jugar. Ya está. Ni se abrirá, ni se podrá lanzar. El que lo tenga, el que aproveche. Exacto. Pues eh, saltamos ya a juegos o qué. Pues venga. No, ¿No creéis que los juegos de este tipo deberían, o sea, cuando cancelan el proyecto, la gente que siga jugando tiene derecho a seguir jugando ya que ha pagado dinero deberían liberar eh, los servidores para que puedas crear los tuyos propios sí yo creo que los juegos deberían hacerse que no requieran o sea que puedan funcionar sin el servidor central y puedas crear tu partida es. o algo de alguna manera no pero hmm. pero sí es una que no pena. es tan difícil liberar el, el código de eso para que lo ejecutes en tu máquina en red local y adaptarlo si no bueno, la... sean que ya pero bueno Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, tienes toda la razón. Las cosas así. Ha, pasado, ha, pasado, ha pasado más de una vez, pero. En sí. fin, bueno, vamos a noticias más positivas de juegos. Venga, sí, pues saltamos a la parte de juegos, que esto no era un juego, pero bueno, la habíamos metido ahí por el tema de, del cierre con la parte de software. Y ahora sí que, que eso, como adelantaba Gaby antes, entramos en la parte de últimos trailers de PlayStation VR 2, porque Sony ha empezado a publicar trailers de cara al lanzamiento. Y este, que, que tiene muy buena pinta, ya se ve claramente que va a, estar, va a ser mejor que el mod de Braidog por las mecánicas en sí de VR, porque no vas a darle a un botón parece, sino que vas a coger tú en la puerta y vas a abrir el mecanismo de la puerta para abrirla, o al menos es lo que se ve en, en algunas de las escenas, vas a sacar la linterna de, de tu chaqueta, eh, la llave vas a meterla en este, ¿no es Llevarás la, la linterna en una mano... Que esto? ¿En el 2, en el, en el Resident Evil... No me sí. acuerdo si era en el 2 o en el 3. Creo que, que llevabas también una mano a la linterna y en otra del arma. Mm. En el 2 creo que era. En el 2 en el era así. Sí, sí, sí. No los... sí. Bueno, oh, pues esto igual... Estoy, y, me... oh. y, y todo todo pensando eh, como si fuera un juego nativo de VR, realmente. O sea, las la mecánicas. Mm. O sea, ya lo veis. Ahí... Yo este lo, lo, yo este lo he comprado, como, como ya tiene un par de añitos o, o tres en, en plano suele estar de rebaja. y lo de puñetazos por los Ay, no necesitas <risa> comprarte la versión de VR. No, es, no, no. No, no, es... Eh, no la tienes, es, es gratis, es gratis. Ostras. Eh, si, tienes la, si tienes la versión plana de PlayStation 4 o 5, eh, el modo VR será llegará de forma barata, gratuita y tendrás una demo gratis el día de lanzamiento, que eso está guay para que la podéis probar y veáis si os mola o si sois capaces de aguantar y... el miedo <ríe> porque ¿Y yo, que jugado, eso, y yo que no he jugado el, yo que he jugado el, el, el mod de, de PC de este juego mira mira esto. ya jugaré, jugaré la versión de PlayStation vr 2 activa y, y ya os diré qué tal como en el Batman ¿eh? <ríe> eso es del piano buenísimo. era como en la demo de Batman ese es sí, el guiño de mira como también, no sé, de la, de la interacción, ¿no? De... Sí, <risa> muy guay. Joder, pues sí, a si... Y tú te gato. entretienes a tocar ahí el piano y viene la, la señora esta de las uñas largas, gigante, y te, te... <risa> Sí, la, <risa> la, la Dimitrescu esta, ¿no? <risa> sí, sí, sí. La, la, Lady Dimit Dimit Dimitrescu. Sí. Ahí ves que pone Dimitrescu. la demo el mismo día... Y eso que decía, me preguntaba alguien creo que era en la noticia De Raro Virtual ¿Va a llegar a PC? De momento está anunciado Para Playstation VR 2, en PC tienes el mod De Play 2 que, vale. que es Digno para pasarse el juego igualmente, yo lo he hecho Y lógicamente pues llegó, si, tiene, yo, pienso, yo, si te pasa a el... VR 2 Yo recomendaría jugar esta versión Claro, que tiene pinta de estar mucho más currada ¿no? hmm. O sea, no tiene pinta llegó, de, llegó, pues, el, <risa> ¿Llegó el 7 a PC VR? No Llegará el 8 a PCVR, pues no lo podéis imaginar. Por la historia, yo a casco no lo veo llevando esto a PC, la verdad. Ojalá me equivoque, ya sabéis, pero. Ojalá. <ríe> Depende de cuánto es? se revitalice el PC. A partir de ahora. Que yo espero que se revitalice con ports de PCVR. Y esto esto es nuevo, el modo este de, de galería de tiro que le han metido aquí. Esto no estaba en el juego. Ajá. O al menos yo no. Sí, creo que es nuevo, porque no me suena de nada esto. Yo es que el 8 he jugado un poquito, no quería avanzar. Lo tengo en plano desde hace yo meses. me he pasado que no y no, no me suena, pero... No, no, yo es que me suena que esto es nuevo, sí. Te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que sí. Bueno, la cuestión es que, o sea, como juego, yo sí que creo que este juego tiene más acción que el 7, por ejemplo. Que el 7 al principio es muy terror ahí, muy... un sustillo y tal. Yo creo que este menos, aunque la parte que se ve aquí... Es... Uh, sustillo, sí. esta parte que se ve aquí al principio del trailer esta no la, la que sale ahora de que son unos ruidos extraños que si pone el tráiler con la, la esta, parte... Esta, esta parte esta parte esta es la Uy, parte madre, que de verdad parte. que sí que dije yo hostia esa parte infartito infartito sí está guapa esta parte no, sí. no, no decimos nada porque no queremos hacer spoiler pero esta parte bueno, ya te la de, de infartito trailer. sí esa cosa que estaba sí, ahí. Sí, es verdad. Pero, bueno, pero no, no tienes ¿Ah? el contexto ni... Ya, ya. Y, y el mapa, lo estáis viendo ahí cómo coge el mapa, mientras que va moviéndote hmm. por el mundo y tal. O sea, <risa> tiene muy buena pinta. Pero que, la ambientación que de... es muy buena de juego. Tiene, tiene cosas muy variadas, la del castillo, fuera en el pueblo, en la parte de, del agua... No sé, la ambientación es muy variada. Entonces, como experiencia de VR, está muy guay. Este juego en, es, es muy chulo. Esto es como verdad. juego en sí me voz, gustaron con más de la saga. Pero... Y con voces en español, y con voces ¿También? en español. Y tiene sí, sí, situaciones. Eh. En, en verdad es como varios juegos en uno, ¿no? Porque hay partes con unas mecánicas, otras partes. Con... O sea, el, la, la dinámica del juego cambia según la zona donde estés. Es como varios juegos en uno, este Resident Evil. Y es que eso es lo que estáis hablando, jugarlo en castellano y tal, con estos gráficos, esta inmersión, es que es la caña. O sea, yo para mí fue lo mejor que jugué el año pasado todos los mods de los Resident Evil, de verdad. Pero esto ya, ya sabéis, soy yo. O sea, me encanta la saga Resident Evil, también afecta. Entonces, a mí también nada. me gusta mucho. <ríe> pues aparte de Resident Evil, otro que le encanta a Julio es el trailer de lanzamiento de Horizon Call of the Mountain. Aquí vemos ya más momentos de acción, más máquinas y, y nos podremos subir a una de esas de, de, del, del cuello largo, ¿no? Parece, al final. En uh -huh. el cuello largo para... que parece... No, que parece no que han dicho quienes ya lo han jugado que también que también va a tener voces en... Sí, sí, en lo castellano. dijo Óscar el otro día. Sí, sí, sí está Ahí. con doblaje en español. sí, sí. Madre mía. Sí, sí, que, que no... Por eso digo es que es genial el que el que no sabemos si, si yo este tengo, onda, es lo tengo lo precomprado con el con el visor me he jugado los dos los dos de Horizon me gustan con sus pegas con de mano afeto. abierto que no es muy pero pero sí y este pues bueno Mira, si va a ser solo The Climp eh, 3, también me conformo. Si encima hay algún combate Hombre, contra... No, Decline, solo mirabas. ¿Máquinas? O sea, escalabas. No matabas a nadie. Sí, aquí... Pues, me pues mejor. La verdad es que... Buah. Que, sí. Sí. que sí. No sé. Está no perdón. sé si será mejor peor a la altura que Alice, que hay por ahí gente que nos está comparando, pero que va a ser pues bueno, una experiencia, un juego para a las visitas... Seguro que sí. Así que preguntaban en el chat, oye, ¿se confirmaron el 8 y un modo VR para el 4? Dijeron, contenido VR y en los textos que salían en, en el YouTube. Y nunca más se supo, no vino ni en nota de prensa, ni, ni en nada. O sea, imagínate que se equivocaron, ¿sabes? Y estamos todos aquí flipando <risa> recién es el verdad. 4 y realmente fue un error. Porque es que no se ha vuelto a decir nada, es que es súper extraño. Uh, no, es, no. Eso es raro. No. A ver, sale sal en el tráiler es súper es raro, sería rarísimo pero que, que Evil no sé, es que 4 Neville. Sale, hey, sale en marzo pero no sabemos nada de si al final tiene contenido VR si no tiene contenido VR, si es el juego completo si es nada, ni idea nada, no sé a ver, es evolución. el mismo motor que el 8 y ya ya, ya o sea tienen... que sí. este, <risa> digamos estúpido no sacarlo <risa> ya lo tienen casi amortizado el desarrollo de, de VR de este juego, entonces Sí, sí, pero Zorro Virtual Pero bueno, virtual. ya sabemos cómo, cómo las la gasta Aquí dice Reci? Zorro Virtual 3 en el 4 es completo Pero sí, cuando, eh, lo anuncie, no el, cuando lo anuncie Lo sabremos, claro, o sea O sea, es, que es lo que dices tú Yo sí. opino como, como, como está comentando aquí en el chat Zorro Virtual, es que si haces un modo Es que para eso no hagas nada, o sea, haz el juego completo No hagas sí. nada o sea, Claro, así es no. Pero yo creo que, sí. lo que será el juego completo. Es que lo, lo tienen hecho, ¿no? Realmente es el mismo motor que el otro. Es lo que hemos dicho. El, las yeah, mecánicas serán yeah. similares. El... No sé, yo bueno, creo vale, que, que lo no vamos le des, a tener. No ¿no? Le des a la, a la, lanza, lanza, lanza eso. <risa> <risa> la. Este uh. es el otro trailer que también han publicado de Star Wars. Hay, hay, hay gente, que, de, hay gente que, decía, eh. que Que hay gente que decía que eso de enlace, de mejorado, que no, que no. que iba a ser igual que en Quest. Toma ya. Hmm. Bueno, tampoco podemos tirar cosas de que sea revolucionario eh, gráficamente. ha mejora no. mejorado una barbaridad con respecto a la versión de Quest, que ya es muy buena para Quest. Pero este juego para PlayStation VR2 yo lo veo como un vendevisores, narices, es Star Wars, un juego de Star Wars en VR que tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí, sí, aparte este es uno de los juegos el, que han pues, mandado a prensa Sony, o sea, por algo será. Vale, o sea, ya habéis visto que, eso, que de los y, juegos que han hablado eso, los, los medios. En que en no, si sí. no, pues dos, yo le puse una buena nota, porque la primera parte estaba bien y cuando sacaron la segunda Pues era un mejor. Yo, gente que le gusta yo mejor. es que pensaba que había jugado a más, pero no, jugué solo a la primera parte un rato y le he dado otra vuelta en, en Quest y, y me está gustando mucho más esta segunda vuelta, no se lo pillé mal. Y, y quiero pasarme lo, o sea, de, y lo, y lo, solo lo, lo, lo, claro, lo puse claro, para lo, probarlo porque <risa> viendo esto me lo quiero pasar ¿no? ah, en, en Quest 2 tuvo algún parche además que, que mejoraron con respecto a cuando salió bueno, yo dice, creo que esto es un vent <risa> de un un un visores también, un juego de Star Wars o sea... dice, dice Roger, el problema de este juego es que no salen los imbéciles de la saga principal y la gente ya por eso bueno, no la compra. Sale el principal imbécil, sale el billetero sí. robot, dorado, que tengo otro sí. desde el año 78. y Polletero Sí, robot. no, estaba por aquí, como se ha visto varias veces en el trailer. Se ¿no? R2 y. Está y aquí. <risa> y, sí, tristillo. Pero R2 también salía, ¿no? Sí, sí, salía, salía. salía Al, se ha visto. Arturito y. Y también sale Yoda, vea. ¿no? Me ha parecido él también. Sí, sale Yoda, sale Yoda. Sí, sí, sí. sí. sí. Ah, Pero es eso, son historias de, desde el borde de la galaxia, ¿no? Tales fronteras sí, sí, sí, ¿no? y Y tú eres el protagonista y vas a esa taberna que te cuenta historias, que es lo de Yoda, que no es la historia principal. Los Yoda son otras historias que recordar, ¿no? Que salen, como... en, el, en el chat del Zorro Virtual está, venga a decir, confirmado: Astrobot 2, Resident 4, Alix. Eh, yo no sé qué te fumas o dónde lees esas <risas> informaciones, pero ya me gustaría a mí conocer a tu camello o a, tu, o a, o a, o a tus fuentes porque todos claro, esos son pero... rumores creo, y deseos creo... que confundimos con la realidad sí es eso hay veces oh. que deseas tanto las cosas que te las acabas creyendo ojalá mismo también día. el rumor aquel del Metal pero Gear ojalá sea, de sea real, ¿sabes? yo me encanta su día lo flipé con el 1 con el pues nada y otro de los trailers que tenemos es Digger 2 Deep Harder, que es cooperativo y este juego está en PC, está en Quest y, y Playstation VR 1 y también ahora un VR 2. Y pico, otro, de los juego... sí, sí, vale. sí. otro de los juegos que sale Pues es una propuesta diferente en el que el corado que el primer cabe diger era, era free to play. Y luego sacaron ahí un modo de estos que pagabas y tal para apoyar con más cositas. Y es eso de buscar tesoro o oro. Pero ahora con mecánicas que hay también enemigos. En fin. Cooperativo, pero este sí. no creo yo que venda visual así bueno. de por, por sí mismo, ¿eh? No, ya, bueno, está claro que aparte ni, ni lo va a conocer alguien que venga de fuera, ¿no? Lo mismo escuchar Resident Evil o, o Gran Turismo que, que cabe días, ¿no? O sea, pero bueno. Pues eso. aquí lo estáis viendo el tráiler. La mecánica de excavar, sí. ¿sabes? Con los tesoros, o sea, yo este no lo he jugado El primero lo probé en su momento Yo este lo he probado un poquito Pero es de estos juegos que en solitario tienen poca gracia Y hay que buscarse un grupo de hmm. De compañeros, de amiguetes Y sacar tiempo y poder quedar con ellos Y esas cosas que yo no, no tengo hmm. sí, está El juego que... es mejor, más divertido de lo que parece Porque así de aspecto visual, pues bueno Es un poco pobretón ¿eh? hmm. Pero no es un no es un juegazo. Pero parece que tiene cosas variadas que hacer, no sé. Sí, eh, las... enemigos diferentes y escenarios y, y, no, sí, y no tiene sí. nada que ver con el primero. O sea, el primero era muy sencillito y este, pues, es otra cosa. Y yo creo que de este ya que haberle mm. cambiado el nombre. A ver, haber inventado otra franquicia. Otro, otro mm. nombre. Sí, la verdad es que es bastante evolución, ¿no? Lo que cambió. Mm. Vale, pues, el otro que, que tenemos más que trailer es un gameplay entrevista. Que pues Switchback VR se basa en, en, la, en el mundo de Switchba perdón de Dark Pictures, que es una antología como una serie de juegos, que en la temporada 1 son cuatro juegos planos. Y este sería un spin-off, el Dark Pictures Switchback VR. Y según comenta aquí uno de los creadores de Supermassive, dice que, que nosotros vamos en un tren, en un viaje a Nueva York, o en no recuerdo si decía Nueva York o, o a otro sitio... Y hay un accidente o algo así. Entonces nos despertamos que nos están ahí rescatando. Y viene un demonio llamado Belial que nos lleva, digamos, a, al infierno. Y como íbamos en tren, pues seguimos en, ese, en, ese, en un tren, en un roller coaster, como dicen, ¿no? En una montaña rusa, digamos. Y vamos a ir viviendo distintas pesadillas dentro de este mundo con bifurcaciones no tiempo, de sí. creo que, que el primer el primer juego también el que se inspira no el Raso Blue de, de PlayStation VR 1. también podías como rejugarlos en los, los, los escenarios no porque podías tomar diferentes caminos o incluso hacer cosas que comentan también en, en la entrevista de de salvar a, a, a personajes que ves por el escenario y tal no y también muestran los ejemplos de de, la, de seguimiento ocular del tema de, de esa mecánica de que, de que hay zonas que te ponen las puertas, no, no parpadees, porque los enemigos, cuando parpadea avanzan hacia ti ¿no? estoy, y se mueven cada vez más. Me estoy, me estoy riendo de un comentario del chat que dice: Es el tren del terror, es como montarte en un tren en Extremadura. <risa> <risa> un poco así, por cierto, exclusivo de, Play, de PlayStation VR 2, ¿eh? que este no, no va a salir en, en otras mm. plataformas. Sí, bueno, también hablaba de, de la integración de, lo, de la áctica, de cómo cada arma será diferente. Bueno, esto, lógicamente, todo desarrollador debería utilizar los gatillos adaptativos. Pero es un, ¿no? raíles, ¿sí? no vale. es un juego sobre raíles, eso no mola, es un juego sobre raíles. A mí me mola el, el primero Lo que es pero, peor, el primero era... Molaba, claro. pero era el juego que más mareaba de todo el catálogo. Y a mí me preocupa porque de la gente que ha probado eh, VR, mm, por ejemplo, en centros comerciales, que eran el juego que tenían de demo, eh, se han llevado la experiencia de que la VR marea muchísimo. Y poner un juego de este tipo al, al, <ríe> al comienzo sí. de un casco de VR, juego, otra vez para. Un juego de montañas montaña rusas, pero... nunca a novatos. O sea, ¡ay, mira! Eh, ¿Cómo pues puedes estar sentado que no. para que no me rompas la lámpara del salón y te tropieces? Venga, este de, la, de montaña rusa. ¡No! Yo no este sé. fue la primera vez que probé Steam VR con, con el anterior que sacaron, el de PSVR, que era una montaña rusa, igual que con disparos y tal. Y eh, soy duro para mare, pero me mareé. ¿Pero SteamVR has dicho? <ríe> en PSVR-1. ¿Qué ah, he vale. dicho? Es que escuchaste Steam VR. VR. Ah, ah, no, no, perdón, he escuchado Ah, no, perdón. Pues PSVR-1. VR ¡Ja, <ríe> Se me ha ido la... Se me ha cruzado. La sí, sí. ah yo, yo, yo lo tenía y por aquel entonces cuando me pillé PS1 VR1 todavía no tenía piernazas virtuales, por así decirlo. la Arizona 6 no duraba... En una hora ya caía en combate con <risa> movimiento libre. Y, y yo, yo no me mareaba porque como vas hacia adelante y son curvas y tal... Pero vas no hacia no sé. adelante y no solo hacia adelante, cambia el horizonte... Te... Ya, sí, tienes razón, ya, que... Sí, yo Era tampoco lo, lo recomendaría para novatos, la verdad. Hmm. Habrá que ver este si tiene más ayudas o algo, no sé. Pero me refiero de confort, mm -hmm. ¿sabes? Hmm. Sí. Bueno, voy, voy saltando hacia adelante por si se ve alguna escena más. Aquí veis. Y ahí ahí. esa parte. <risa> <risa> ahí se te, se te revuelve la tripa ya solamente viendo el traje. Estás en un barco aquí, fíjate. Los escenarios volan, ¿eh? Está, está sí. Muy. Sí. <risa> Ah, sí, este juego, yo creo que es o sea, divertido, bueno. tiene pinta de morar, bueno, son tiros seguro uh -huh. que... Y, y aparte de eso, de las mecánicas aparte eso de los tíos que se acercaban, comentaban que había otra cosa también, de, con la mecánica del, del, del, del tráqueo ocular, así que bueno habrá que jugarlo, ya veis que ahí puedes cambiar el sentido de las vías y eso te incitará a rejugar si quieres ir a ver este, esta casa, ¿no? o, o este o esta, un se llama dinos, eso? Un lo de, esos, de restaurantes de carretera, ¿no? <ríe> también veo un poco peligroso lo de forzar al usuario a no parpadear para que no se muevan los enemigos yo, de claro, normal o sea, ya se no... te resaca este... o sea, se estás que eso ojos, y parpadeas o sea, no más que será una fase de 15, de 15 minutos que tendrás que, no sé a ver, en mm. no, sé, no sé bueno, eso como dice J se te o sea, no sé si el... la cabeza para evitar mareos Uf, te una patente y tal pero yo no sé si eso, jamás lo han dicho que eso no. sea para eso, ¿no? No sé si puede ayudar, no lo sé. No sé. Mm, lo que me da la sensación es eso: que, que para este juego se le ha sudado el confort del usuario. Total. O sea, no. Todas las cosas que hacen que, claro, claro, claro. que, que, que tenga sí, piernas que sí, virtuales, que sí. juegue y el que no, ¿no? Ya está. Que sí, que sí, ¿sabes? Y lo importante es que. O sea, lo que que hay que. Me preocupa hay que, que sea primera experiencia. Hay que educar a la gente que vaya a adquirir el visor, ¿no? Y, y bueno. Me refiero, ya sabéis, por el tema del movimiento y tal Sí, por lo, por lo menos Oculus te dice eh, Te da una valoración del confort del juego Debería tenerlo también en Playstation Este juego probablemente tendría una valoración distinta Mira, a, La mecánica y con no. un armado Es o sea, una luz de ultravioleta Para ver ciertas cosas y tal Que tienes que dispararle hmm. para, para, para, para romper y avanzar bueno, pues este Switch va a enviar el 16 de marzo, como veis, porque este no es de lanzamiento, se retrasó. Y sale el 16 de marzo finalmente. Bueno, PlayStation VR 2, ya sabéis que llega esta semana, el miércoles. Y volveremos a hablar esta semana, seguro. <ríe> Así que... No hay planes por la tarde, si queréis ver directos de Rob esta semana, <ríe> que empieza. Pues sí, sí, sí pues ahora otro juego de playstation Vierdos. que este pongo este trailer bueno pongo este vídeo primero que lo, que lo saqué no, de youtube ves. porque bueno ahí estáis viendo drinkas no bueno. me lo has hablado tú antes de 2001 madre mía el comics Cosmics es más era el juego original en su día que tenía unos graficazos bueno de la época claro ahí lo veis el juego como ¿Sí? es Pum Hombre para 2001 ya había cositas con mejores gráficos, ¿eh? Sí, no, pero aparte es que tenía esta estética así, bueno, de, no sé. Bueno, esta estética, dejémoslo ahí. Esto y es... parece Atari del 83. Pues han cogido y lo han reinventado, este clásico de Sega, para traerlo este año. Van a sacar el 23 de marzo una demo y llegará este año a PlayStation VR 2. El estudio rugby de Movers con la ayuda de Golf and Goop, que son los de los del sorcista. Y a, la de mm -hmm. una silla, como era, Acherin. Eh, sí, Acherin. No, sí, algo así, ¿no? Acherin, sí. <ríe> sí. Pues un juego de Squash con musicota y. En fin, de estas japonesadas que digo yo. Pues bienvenido, sí. o sea también a Prestigeon VR. Sí, pues del, 2. La música de, del creador de. O sea, de, de, del que pone la música. Del el Red, Red Infinite, Infinite de, sí. O sea, vais a ver gráficos sencillos, jugabilidad, supongo que muy divertida, y musicota. A, a, a, de todo tiene que haber. ¿eh? Llegaron unas cuantas japonesadas que digo yo a Prestigeon VR2, ¿eh? Juegos rítmicos y fricadas de estas varias. Pero fíjate lo que pone ahí solo, o sea, para un jugador cooperativo y también tendrá contra multijugador que podrá jugar con más gente uh -huh. yeah. yo no sé exactamente igual pero me recuerda un poco a Spark ¿sabes? este de hay, hay, hay, hay varios de estos y Rocket X R y hay hay varios juegos de, de tipo yeah. Paddle en, en VR pero bueno y a mí estos juegos me preocupa eso que la gente dice que no es peligroso, que es el cable. A mí para ese tipo de juegos me da miedo enganchar el cable con, con la raqueta mando y, y llevarme, pues en este caso sería llevarme la PlayStation 5. Yo, por ejemplo, la PlayStation 5 la tenía en, ver, la tenía en vertical hasta hace cuatro días que he decidido ponerla en horizontal, precisamente por, por si le doy por a un vida, ¿no? Sí. Fíjate que Buena idea, apaisada, A mí no me, me cabe en horizontal eh? aquí me parece muy fea en vertical aún parece un rascacielos o una estufa, pero un no aire acondicionado pero... es, es fea la todo, pongas como es, la pongas, la verdad te o sea, hace un router no digas, raro que, gigante digas eso, no digas eso, <risa> que no, que, claro, eso ¿no? Pero es que es feísima, me parece muy fea pero bueno y además es enorme y solo, solo me cabe en vertical ahí detrás de una cosa que ni siquiera se ve mejor pero vale. es silencioso Pero, eso sí, es silencioso sí. <risa> Bueno, y, y, se empieza a ver en tiendas, porque yo también la vi el otro día en un carrefour, no me lo veía aquí. Había una caja para comprarla oh, y digo. Ah, sí, sí. pero, ¿Pero él, estaba él iba con el World of War Ragnarok Rock. Entonces dije, ah. ah. Bueno, tampoco es. No, o sea... pero es un juegazo, eh. O sea, no, lo jugar, con no, ese no lo juego. iba a jugar. O sea, si no tiene VR no lo siento. <risa> pues, juegazo, verdad. Sí, sí, lo será, lo será. Bueno, bueno. Me había dejado este tráiler. Que lo pongo también, este ya que. Hombre, pues este también tiene su gracia con el light tracking, porque, bueno, este es el drums rock, juego español, de tocar la batería a ritmo de canciones de, de, de rock, de heavy metal, y este van a aprovechar el light tracking para detectar si tienes los ojos abiertos o no, y si consigues eh, acertar con las notas con los ojos cerrados, te dan doble o triple de puntuación, <ríe> aparte que aparte que bueno, va también la vibración del casco y etcétera, etcétera juego sencillo, juego casual bueno, iba a decir juego sencillo, no, juego casual vamos a decirte, porque de sencillo no tiene nada es súper complicado acertar, pero si os gusta la música rock mola un montón, es muy divertido está en Quest, está en PC mola. y bueno, ay, ay, ay. encantado que llegue a PlayStation VR 2 porque mola visualmente, gráficamente y la música mola un puñado y oye sentir ahí que te vibra el casco y los mandos con al ritmo de la, de la batería ¿eh? Genial. Bueno. Y, eso, y, y si tocas con los ojos cerrados doble puntuación <risa> si ya es difícil con los ojos abiertos pues, <risa> pues... <risa> bueno pues yo al otro que tenía aquí simplemente que, que espero que esto anime a SEGA traernos clasicazos de esos de House of the Dead creo que era de SEGA también ¿no? Eh, del... ¿Sí? Bueno, que, que vengan a jugar con estos de, de la época <risa> No sé, puede ser interesante ¿Cómo? Que tiene que haber de todo, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues ya lo único que nos queda Es la comunidad ¿No? Venga vale bueno, de la, vida, la eh. comunidad lo más leído, pues eh, Big Screen sorprende presentando el visor compacto billón Esto se ha emocionado, pero muchísimo. Lo segundo más leído, los rumores. Los rumores os encantan. Sois más cotillas que los de Sálvame. Rumor, Assassin's Creed en septiembre y con segunda parte y no exclusivo de Meta. Os encantan los pero cotilleos. Es que Yo si queréis... Todas las semanas os hago una noticia sobre rumores del visor de Apple que hay todas las semanas. ¿Visteis el anuncio? Me parece bien ¿Visteis el anuncio del visor de Apple? que iban a presentar ahí en la, la Super Bowl? Sí, ya. el Rihanna, Rihanna visor. Bueno, la Rihanna pre, preña. Y la tercera noticia más leída, PlayStation desmontando los mandos y el visor en un vídeo maravilloso. porno, porno para... Los Hardware porn Pero bueno. Y El comentario que destacamos Pues 1.369 euros Y envío a partir del Tercer trimestre Y además necesitas un iPhone XR o superior Para medirte la cara Que todo va a medida Lo veo demasiado de nicho Dentro del nicho Del nicho Cementerio. Pues sí, porque para que te hagan el visor a medida hace falta un iPhone XR o superior que te escanee el careto. O, o un iPad, ¿no? Creo que un iPad también funciona. Un iPad Pro, sí que, tenga que son más baratos. Sí. Sí. Vais a una Apple Store, ¿eh? o tenéis a un amigo así que, el que lo tenga, oye, hazme ahí un escaneo. Siempre tienes a alguien ahí para que te escanee la cara. Si te interesa, no te vas a comprar un iPhone o para, para esto. Sí, no, oh, sí. o si te puede gastar 1.369 para... euros en un visor más las bases, oh. más todo lo mismo. Si tienes te sobra para un iPhone, quizá, o lo mismo no, sí, porque has vendido sí, toda tu casa. Con un riñón te compras el visor y los complementos y las estaciones bases, y con el otro, el iPhone XR, y te quedas sin riñones para el visor de Apple. Pues, en fin, vale. bueno. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy Estamos a punto de hacer la, la hora y media Según veo aquí una, un o sea, una hora y 28 minutos llevamos Que está bien Y es el tiempo previsto del programa Y lo vamos a cumplir hoy Sí Entonces os voy a poner por aquí la musiquita ya, Os, os doy las gracias ya A todos los que estéis aquí en directo Los que nos veis en diferido eh, Muchas gracias Gaby Muchas gracias Julio Gracias a vosotros pues, Y a perdonad a por, por habernos ahí. hecho esperar hoy Bill Gates dimisión Por actualizar Windows justo al empezar el programa claro, voy a No sé si he puesto la música que es Pero sí, bueno, la que sea Música es sí, suena por ahí <risa> Bueno, que lo que decíamos el, está... el, martes, el martes más, no, el, el sí. miércoles más, el, más sí. el viernes, el sábado La semana que viene Exacto. 24 hours, 7 days A tope exacto, el martes tendremos directo el miércoles seguramente hagamos un especial a ver ahí, pues eso, si os llega Bleach on VR 2, que nos contéis en directo qué os parece y nada, a ver si, si hay suerte y los de Amazon también os llega, Julio que estamos cerca ver, y yo quiero, yo quiero probarlo yo la quiero ya, yo la quiero ayer bueno, pues lo dicho muchas gracias, hasta luego